de la gama, el 6500 CT, el clásico verde OCT, tiene manija maquinada de fuerza, freno centrífugo, alarma de salida de línea, resistente a la corrupción, 250 metros de nylon del 35, 3 rulemanes y la relación de 5-3 a 1. O sea, es un reel.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 y después, el 6.500, el magnético, lo van a pagar en 12 pagos de 1.050 pesos. O sea, a la, a la distancia de estos riles, que son fabulosos, el precio es módico. No tienen más que pasar por el pez gordo, o llamarlo, y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.